familiares empieza a escuchar que ha habido una masacre y eh, algún tiempo después porque no fue inmediato sino tiempo después que hubo una masacre vi a alguien con noticia de que en ese grupo donde fueron fueron eh, cooptados captados tractados por estos por las bandas entonces ahí van los seis seis personas creo que eran ocho cuando desde de, de, de la paz que iban estas personas también, era, también. diez años de la masacre y todavía no tenemos rostros, no tenemos nombres, o los pocos que hay aún no son condenados por los hechos. Entonces eh, seguimos, seguimos pidiéndole la, a las autoridades de justicia, verdad, que sus nombres sean limpiados, que sus derechos no los podemos traer nuevamente, pero sí queremos que, que sea de la justicia, queremos la verdad, saber qué pasó, por qué y que se castiguen los responsables. Mientras él esté en nuestra mente y en nuestro corazón, jamás lo vamos a olvidar. Ya después lo que queremos es justicia lo que esperamos todas las familias y no estoy hablando solo por Carlos Luis Rivera ni solo por los nueve que, que lograron repatriar. También puedo hablar por los 31 cuerpos que todavía faltan por identificar. Eh, a raíz de eso surgió nuestro comité. Nuestro comité Cofamicen. Cofamicen nació del dolor de las madres, el dolor de la familia, el dolor de los hermanos, el dolor de los hijos. Y aquí estamos luchando para que ya no haya más muertes de los migrantes, como cadereita nunca más. Ese es nuestro lema el día de hoy. Le decimos a nuestras autoridades, a las autoridades mexicanas, ya no más violencia para los migrantes. Queremos justicia, queremos verdad, como cadereita nunca más. Vengo a hablar por los 49 que murieron en esa masacre. No vengo a hablar solo por Eber, por Oxla, por Patricio, por los nuevos hondureños que tenemos aquí. No vengo a hablar por ellos. Mi voz viene a hablar por los 49 que padecieron en esa masacre. Por los 49 que a esas familias hoy les hacen falta. De esta víctima de la derecha, que tenemos 11 hondureños de ellos están los nueve que fueron los que fueron repatriados a nuestro, a nuestro país porque hay padres, hay madres que lastimosamente tuvieron que morir sin ver verdad mucho menos justicia porque hay unos hijos que han crecido sin el amor de un padre, sin el amor de una madre porque lastimosamente el peor pecado de ellos fue, ir en tránsito por este país. Sí, yo creo que no hubo familia que no se sintiera identificada con ellos. Esa identificación se manifestó en, en gestos, dos gestos, tres gestos importantes. Eh, en uno, en, las, en los velorios, la gente decía no sabemos a quién acompañar en este momento porque todos necesitan compañía, pero lo que hacía la gente es que iba de un velorio a otro. No todos vivían en la misma casa, iban a una casa, pasaban a la otra, consolaban a una persona. Todos son enterrados en el mismo cementerio casi a la misma hora, y eh, eso provoca realmente que el dolor se vuelva colectivo y la tristeza también se vuelva colectiva. ¿no?